Yo soy Álvaro, Álvaro Reyes Sánchez-Reyman y estoy en segundo de la ESO del Colegio de la Asunción de Granada y me ha costado venir hoy aquí porque estoy en época de exámenes y es complicadillo venir a hacer cosas de estas. Pero bueno, aquí estoy. y Os traigo mi robot, se llama C3 Pelón, me ha gustado el nombre. Eh, se controla con el mando de la, de la tele, cualquiera, o sea cualquiera vale eh, y bluetooth del, del móvil voy a conectarlo eh, tiene un detector de ultrasonido eh, lo que hace eh, suena el nombre como que muy pro pero en verdad es una tontería eh, lo único que hace es detectar si tiene algo delante y medir la distancia a la que, la, a la que está esto lo hace gracias a un pulso ultrasónico lanza el pulso y calcula lo que tarda en, en llegar otra vez al, al receptor. Con eso y una, y una formulilla, eh, calcula a la distancia lo, el, a la que tienen las cosas. Entonces, gracias a esto, si detecta que se va a chocar con algo, escanea lo que tiene a su alrededor, se hace un mapa de... Bueno, como un mapa, una especie de mapa. Eh, y ya decide lo que tiene que hacer. Entonces, como veis, si ahora mismo me pilla de frente, pues retrocede y se va un poco... Eh, ...hacia el lado... Eh, ...tiene también conectividad GPS... ...por eso es de que me lo compré para una cosa... ...y bueno, también se lo ha puesto... Eh, ...y... ...y en cuanto pilla satélite... ...el caso es que tarda... Eh, ...pues aquí te muestra la latitud... ...y la longitud en la que está el GPS... ...porque en un futuro quiero... ...hacer navegación automática... Eh, ...esto lo he hecho, no sé si aquí ya lo han dicho más de una vez... ...con la plataforma Arduino... ...bueno, que no es Arduino... ...el Arduino me lo he hecho yo porque las placas normalmente oficiales de Arduino cuestan unos 30 25 euros 25 y bueno, yo lo que he hecho es comprar el chip que tiene y, y soldarlo todo a mano me ha llevado un fin de semana, o sea un fin de semana un, un verano <risa> muchas muchas quemaduras en los dedos y y quedarme sin dinero porque me ha costado un poco un poco de dinero eh, eso, que tiene dos Arduino, por eso es doble núcleo, bueno, doble núcleo, eh, porque uno se encarga de controlar todo el tema del GPS y sensores externos y otro se encarga de gestionar la movilidad de los motores. Eh, junto este, este chip que veis aquí es como el cerebro y este es como el que controla todos los, los motores, lo que se llama un driver, que siempre lo habéis visto en el, en el ordenador. Eh, tiene conectividad Bluetooth Low Energy 4.0, con lo cual, eh, gracias a una aplicación que también he hecho yo, eh, para el móvil, lo podemos controlar con, con Bluetooth. Eh, no sé si lo veréis muy bien, esta es la aplicación, que bueno, muy, tampoco es muy bonita, pero tiene lo básico, adelante, hacia atrás, gira izquierda y gira derecha. Eh, entonces, emparejamos el dispositivo, estilo de es Bluetooth... Emparajamos el dispositivo con este aparatejo de aquí, que es lo que se encarga de, de gestionar todo el Bluetooth. Es un, un aparato que se llama HC06, es más chino que todo, pero es que no, no tenía presupuesto para otra cosa. Eh, principalmente, eso eh, está comprado todo a China, por eso es que no tengo mucho dinero, pero hay algunas cosas que supongo que los que hacen impresoras 3D y tal conocerán, eh, que siempre compro a la marca Pololu, que es americana, y le he comprado los motores y las ruedas que eso ha sí sido lo que más me ha dejado sin dinero entonces lo que hacemos nos conectamos al, al dispositivo y ya podemos controlar el, el robot vale y otra cosa que también también me compré el sensor y ya lo puse porque puesto a poner cosas le puse también el sensor este entonces eh, tengo metido en el robot los códigos que emite este mando mediante infrarrojo entonces, ¿se puede controlar con, la, con el cambiar de canal? Es que si lo pongo aquí en el suelo se va a matar, o sea que mejor no lo pongo. Que para que veáis lo del... Todo terreno tampoco, ¿eh? Vamos a ver. Ahora lo pongo por detrás. <risa> vale, necesito pie Lo que es Entonces, si lo que se a hacer ya es a antes de sellarse, ¿sí? frena, y tira. Oh right. yeah ¿Cómo lo puedo poner esto para que no se suicide? Para, eh, para que veáis cómo funciona el tema, el tema de los infrarrojos en, en los mandos, que es algo que no mucha gente se fija, pero bueno, esto lo que hace es emitir una luz. A ver si busco la cámara. Emitir una luz que no es visible al ojo humano, porque la frecuencia es menor a la de la luz visible. Entonces, si lo pon, las cámaras son capaces de captar esta luz. Entonces, no se ve muy bien, se ve que eh, como que se enciende el, la bombillita. Eh, a ver si he pillado esto ya. Uy. Y bueno, poco más, pues, esto está montado en un lo que se llama un servo, que es lo que hace que el sensor ultrasónico rote, porque si no, eh, he visto otros diseños que tienen aquí, de estos sensores, pero, pero mucho alrededor del robot entonces yo lo que hago es montarlo en un, como en un motor que gira y permitís que dé toda la vuelta eh, esto lo he hecho básicamente porque no me iba a poner a comprar un montón de sensores porque tampoco tengo dinero ese es el principal problema de, de mi robot que son low cost eh, y ya está, poco más, la batería es nueva, que me he podido permitir comprarme una batería buena por lo menos eh, se llaman baterías lipo de polímero de litio que son más o menos parecidas a las que llevan los móviles eh, he elegido esta porque son mucho menos pesadas tienen algunos inconvenientes para cargarlas porque son mucho más delicadas pero, pero bueno, me he podido permitir el cargador y, y las baterías eh, futuros proyectos que tengo pues me he pasado ahora al aire y estoy intentando un, un avión ahora controlado también por el GPS porque el, el, el GPS era principalmente para ese avión ...o sea que a ver cómo sale el tema ese del avión... ...pero bueno, si tenéis alguna pregunta... ...totalmente... ...no, en el colegio no me enseñan nada de esto, ojalá... ...sí, eh, uy, se me ha olvidado decirlo... Eh, ...todo esto de las conferencias lo estoy empezando a hacer... ...porque el gran abot, que es el Federico Coca... ...y la camiseta... Eh, ...pues bueno, desde que fui a un concurso con ellos... Pues más o menos me hizo me hizo gracia el tema de hablar de del de ya que a tanta gente le interesara, porque yo creía que esto no le iba a interesar a nadie, era el único friki aquí en Granada, pero por lo visto no. <risa> eh, o sea que gracias a Federico, y bueno, empecé todo el tema este de la electrónica hace ya tres o cuatro años. Eh, gracias a mi padre, que, que le gusta todo este tema, y a mi hermano, que está estudiando ingeniería, y me ayuda en todos los temas, en todos los temas técnicos que yo no, no, no entro por ahí y es el que me ayuda una otra pregunta?